Ok, señores, bienvenidos a esta nueva simulación. Eh, vamos a empezar este franchise mode en, en, en canal 49. Vamos a intentar, pues, ver qué pasa, ¿no? <ríe> Creé a un personaje lo más, lo más, lo más parecido a nuestro nuevo coreback llamado Troy Lance. Y voy a estar, ahorita voy a estar buscando o sea, ustedes una mascota porque, pues, no, no hay como unos búfalos. Entonces, creo que lo más parecido a los búfalos son unos. Toros, ¿no? Y, y aparte yo a los toros pues les voy por los toros de Chicago. Entonces, vamos a, vamos a, sigan pues en el viaje. Esta es la historia que voy a jugarla al Pablodamus. Y vamos a hacer la historia de... De Troy Lance. Vamos a intentar emular la historia de Troy Lance a suponer qué es lo que va a pasar. Vamos a irnos un poquito más para atrás, ¿no? Algún, algún, algún momento en el futuro. No, aquí está Troy Lance Llegando, North Dakota State Su preparatoria, ¿no? Su etapa de la prepa Ahí está Está llegando, está llegando a, a las instalaciones de, de su prepa Creo yo que es como la prepa, no sé si esto ya vaya a ser la universidad La verdad es que este <risa> Desconozco qué, qué, De qué va a tratar esto, pero Lo estoy empezando a jugar y vamos a intentar eh, Crear toda esta historia que viene en el Madden eh, Yo creo que va a estar bien entretenida ¿no? Ahí está como como conociendo las instalaciones, no hay como que la está guiando, no sé si la directora de la directora del colegio, ahí hay como unos alumnos y se están tomando ahí la foto con el señor Trey Lance y bueno, ahí, ahí viene, <risa> es lo más parecido que pude hacer con las características que, que nos da Madden, entonces este pues ustedes imagínense que es Lance, ahí está saludándolo. Sorry, it's my first assignment and most of my crew out with food Es mi primera clase. I order sushi on a Monday. Everyone knows that's the leftovers from the weekend. los lunes bla bla bla bla bla. Se llama Cali es la productora de problemas. que le van a hacer con una entrevista. Y lo voy a llevar a, a su lugar. Bien, a aquí, y, ¿sí? Se tiene que sentar ahí. Y bueno, ¿no? Supongo que, que están preparando como todo el set. Todo el set. Dax, ¿tod ¿tod ¿tod ¿tod Dax? Ahí está Dax, que supuestamente es su asistente. Y, pues bueno. Este, van a checar los niveles de audio. Ya perdonarán si se meten algunos sonidos también, ¿eh? Porque estoy grabando completamente en vivo, sin... Oh. sin Aquí estoy probando las voces A ver con cuál voz me voy a quedar uh, cat, dog, penguin. Pues esas están muy parecidas check, eh, check, one, two, one, two. Esa da, Creo que esa está mejor Me gustó check, la 3 Me gusta esa Vamos a dejarles a voz Vamos a dejarles a voz y Dice que suena bien <risas> Y okay, ahí viene Reggie Que es el que lo va a entrevistar Pongo yo Pensé oh, you que era Reggie Bush, pero no es uh, otro Reggie. Back, no se parece por ahí algún analista de, oh, de la NFL. So listen, se ve muy bien, se, uh, se están chuleando los dos. Okay, well, Solamente okay. le va a hacer la entrevista, pregunta de su vida. Okay. I, uh, que no se preocupe. Your, uh, your ¡Ay! Se le iba a caer de grungan, <risas> Buenos reflejos, le dice que tiene Pues ahí está, ya tenemos un... Un, un Trey Lance ahí chavillo con, con... Con este... Con buenos reflejos Es su primer día como estudiante Ya, yeah, bueno, pues ahí está Es la primera parte la entrevistaron, llegó como a la prepa, no sé si la universidad, no sé si es el futuro, nos va a regresar la historia, la verdad es que no sé qué, qué vaya a pasar. este, Pero bueno, ahí está la cosa. De repente se pueden escuchar eh, perros ladrando, se pueden escuchar eh, autos que pasan por fuera de mi casa. este, Saben, no, estos sonidos de colonias populares, no se espanten. <risa> o sea, Los trataré de, de Ahí está como el head coach entrega su casco. A ver qué puede hacer. Hmm. Dice que el fútbol es como la música, como un músico, una vez que le empiezas a tocar, ya no parar. Y viene Tommy, Supongo yo que es el corredor. Del equipo. ya le trajo competencia. Muy hostil, como que de todo va a estar en la banca, le dijo. Entonces pues ya empezó mala la relación. Vamos a empezar a entrenar. No, creo que es como nuestra prueba. Para que nos vea el coach qué podemos hacer. Aquí básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Ah, básicamente tenemos que hacer como nada más la visión de lecturas Vamos a apretar L, L2 para poder hacer nuestras lecturas Ahí está, está ya primera, primera prueba pasada, viene la segunda Tenemos que tirar un pase largo, ¿no? Eh, como muy preciso Vamos a ver qué tal, vamos a tirar vamos a, Nos quieren medir la potencia del barazo. Vamos a ver qué show aquí, vámonos, bombota sesenta y tantas yarditas que vole, ¿eh? con eso venga, aquí tenemos que pas tirar un pase tirar detrás de los linebackers y, atrás de lo y delante de los safety's vamos a ver ahí, creo que no Creo que lo tiré muy... Sí, no, otra vez. Tenemos que tirar justo detrás de los backers. O sea que hay que darle como el toquecito en el corte ahí. Atrás de los backers y delante de los backers. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora pues básicamente un trallazo. Tenemos que tirar rápido. Tres pasos atrás y pum, un, dos, tres. Vamos, ahí está. Ahí está, trallazo. Ahora tenemos que hacer como una finta de pase y luego tirar el pase, ¿no? Para engañar a los defensivos. Eso se, con, se hace con doble círculo. Para los que quieren aprender a jugar, vean. Hay uno, dos. El círculo muy rápido la primera vez y luego lo volvemos a presionar para que tire el pase. Eh, ahí está. Vamos a tirar, que tirar. A la esquina con el L indicando hacia la esquina que vamos a tirar. Ahí está. Ahí está. Y tenemos que tirar, apretar el, el, el, el, el, el, el L1 y el círculo para que el, el 1 y el círculo para que salga bombeadito ahí está, perfecto ahora tenemos que apretar el L2 y otra vez el círculo pero para que tire hacia abajo Aprendanse todos todos los que quieran aprender a jugar Madden porque eso cuenta cuando juegas, ahí está Así tenemos que salir, salir de la presión hacia cualquiera de los cuadros que están ahí Receptor y salimos corriendo. Ahí está. Ahora lanzar el balón hacia donde sea. Tengo que salir de la bolsa y en una de estas zonas tirar el pase hacia afuera. Corremos, corremos, corremos. Ahí está afuera. si ¿Sí, ¿Sí, no? ¿O cómo? Ah, no. ¿Otra vez? Si pues sí lo, sí lo tiré dentro de la zona, ¿no? A ver, vamos a ver. Otra vez. Engaño, vamos para el otro lado. Tíralo. Ahí está. Ahí estuvo. ¿Por qué no me lo, no lo reconoce? A ver, me voy a quedar quieto. En el área esta y de ahí lo tiro hacia afuera. Y ahí nos paramos. Y vamos. Ahí está. Ahí está, eso era. Es? Ah, le ve potencial, S dice. Vamos a ver qué hace en las prácticas. ¿Es que suena bien. Práctica. Buena práctica. Lo felicita. Bien. Ahí va el señor Lance. Bien, bien, bien. Uy, ahí viene. Tommy. Lo felicita, bienvenido al equipo Hostilidad, hostilidad total Si seamos realistas, este es mi equipo Toma la barbón O sea que hay que competir contra Tommy Por el lugar Cámara, venga <ríe> Está bueno, está bueno Ya empezó la hostilidad en el equipo No sé si han jugado fútbol americano alguna vez Realmente cuando llegaban de novatos a un equipo Sí, siempre había cierta hostilidad De los veteranos a los que Les quería uno bajar la chamba <risa> Están llegando ya Al, al Casillero Pss, Venga oh, oh. Uy no, lo quiere A ver acá, a ver acá. Uy, no tampoco Pss, Qué gachos Pss. Que se quite de ahí. ahí. está en la esquina. Creo que tienes es Uy, chicos no, como I'm él so lo so pueden so lastimar. So just... okay, lo que diga lo molestan. Ya se disculpó. Está estresado, dice que no, no no tiene tonos super. I did, but they can disappear as quickly as they come in. Plus, if I'm not on my game at all times, I can pretty much kiss it all goodbye. I mean, no full ride to college and no shot at the NFL. NFL, that's pit. ¿Tiene pensado su camino en el colegial? ¿Quiere llegar a la NFL? But I got <tose> a lot of people pues counting on me, so see NFL or bust. Well, just pueden llamar unos fraudes para. That should be a problem. No debería ser un problema, dice. yeah ¿Quién, ¿Quién es? ese? Reggie Es como la prensa de la... de la... De la, de la prepa ¿no? Porque están en la... la... la... la... La regina. Tommy Matthews, the man, the myth, the legend. Tommy Matthews, oh, la leyenda. Algunas preguntas you know, para el periódico. will absolutely work every time. Okay, I una exclusiva, dice. Okay. So, uh, so, get this. You're, you're you're really gonna love this. Okay. Vas a amar So a today, I was in the cafeteria. Usually no, have a chocolate shake. Le toca okay. como un chocolate, so toma un chocolate en Strange. Ahora tomé un vanilla shake. That's crazy, right? O sea, en lugar de chocolate, tomé vainilla. Esa fue yeah, su noticia, esa know, fue su. You know, so... <laughs> <laughs> ¡Qué mamuca! Oh, quote. Es que le dé otra noticia, algo chido. Ok, Reggie, aquí Tommy Matthews escuela 4 touchdowns y le lleva su equipo a otra victoria. Le dice que Tommy, ah, se llama Tommy Matthews, que Tommy Matthews sí, va a anotar 4 sí, touchdowns ese... para la victoria. Nothing, hey, pero pues no, como que. Y ahora le estoy ofreciendo. Nos está ofreciendo. Ah, dice que es el, cor el nuevo coreback. Uh, yeah, no, <ríe> le dio su avionazo. Qué manchado. Mm, ya se regresó A, a ver, on, necesita algo might que reportar No estaría mal para los fans Hablar de las yeah. nuevas yeah. caras okay. uh, Pregúntame question, lo que quieras Primera pregunta style which you say you emulate ¿Qué the tipo the de coreback Es el que más puedes emular? Well, uh, ah, son opciones so so. so. uh, Sí, Mahomes. Patrick Mahomes ¿Quién le gusta it tirar al ajos? Sí, es que All yo siento right. que Lance tiene un poquito. De esos cuatro que so, aparecieron, tiene como field, el estilo de, de, de, de Lance. ¿Cómo es, es, es eso? Dice es que, ¿cómo, cómo, cómo describir su personalidad en el joven? Y dice que. Eh, jugador de equipo. Eso. Hay que reportar chido. Hay que, hay que contestar bien. La prensa es importante. Bien, todos. Buenas respuestas, buenas respuestas, me rifé. Hay que ir llevando bien nuestra carrera. Dice. Me... En tiempo van abajo 0-13. No te lo vi. No te lo vi. Que ha puesto todo afuera, pero que lo pruebe Órale, oh. oh, hey, se siente mal, man. se está sintiendo mal I mean, you. Tranquilo, tranquilo right. ¿Estás by bien? ¿Por qué? About my lack of heart. qué? So, I tiene, No, es mi corazón, nací con Tommy tiene problemas en el corazón, señores eso no que no bombea bien sangre Tommy, en su corazón. I'm sorry. I no idea. I had a surgery when I was to necesita una but cirugía. Doctor I need one. Sí, necesita. Tommy, ya ¿tú tú tú tuvo una out cirugía, out pero need need le digo, al doctor que necesita a otra y le dice, Lance, que se tiene que atender. Eso. A... That's the end of my football career. Do you understand? su carrera de no fútbol está en juego que no le diga a nadie esto oh. es serio no a, a, a no sé vamos, vamos a estar con él vamos a apoyarlo a Le dijo que si que no sí, que lo va así. a ayudar pero que si se siente mal lo va a tener que ser Sí, pero no, no lo tomó bien Tommy cañón, ¿no? Está malo del corazón y quiere seguir jugando Se puede quebrar ahí, ma Pero bueno, el Lance le dijo que no va a decir nada Solo que lo vea muy mal Recuerden que vamos 13 0 abajo, ¿eh? Yo creo que aquí algo va a pasar Yo creo que van a meter a Lance en algún momento ¡Oh! eh, Se está poniendo interesante esta historia Entonces, resumen Lance eh, llegó al equipo, es nuevo Está, está de coreback suplente Le dicen en QB2 eh, este Matthews está malo del corazón. Eh, están perdiendo este juego, van 13 puntos abajo. Y está, está, algo va a pasar. Algo va a pasar, vamos a ver. Well, bueno, es Tommy Matthews no está jugando bien Y empieza el cuarto cuarto abajo Y igual el marcador 13-0 abajo 13-0 abajo señores sí. Sácatela, lo va a presentar ¿Por qué? Sí. Después, después de todo lo que ha dado Y para equipo es para ti, es por ti, por el equipo. Siéntate, sácatela, no don. Estoy bien, bien dice. Yo puedo hacerlo, dice Tommy Matthews. Hey, hey, hey, Uy, pero ya hey, se hey, empezó hey, a marear hey, otra vez. No, aguas, aguas. Sass. Luego we'll no, hablaremos de esto en privado. Pero lo va a sentar sí, se siente mal. Sácatelas, ahí viene Lance. What you say, man? ¿Qué le dijiste, ching? ¿Qué le dijiste, ching? Ah, le está diciendo, yo creo que piensa que fue de chismoso Lance. No sé si habrá ido de chismoso. Pero... Ah, le puse el número 3 porque, porque el 5 no me dejó a escogerlo la máquina, no estaba disponible. Pero el 3 es el que estaba montado en el college, creo. Dice, sí, aceptar el reto. Y sí, hay que aceptarlo. Venga. Venga, dice que tuvo dos semanas completitas para captar todo. Está listo. Vamos a ver tu atleticismo. Ey, ¿se le olvida algo? el casco! Algo se le olvidaba. Vamos a ver. Dice que lo tiene. Venga, sí puedes. Tú puedes. Venga. Híjole. Vamos a tener que salvar el juego, supongo yo. Eso One se va a tratar esto. Y vamos a recibir. Ahora le vamos a jugar. Kevin vamos a ver Carter's qué tal. Broadcast estamos broadcast contra los. Cat... No sé qué. E, Venga, aquí viene el reverse de patada. Viene aquí, viene, sale a la 20. A la 22. Los bulls Estamos en la, 20, ah, no, la 27. Desde ahí va a empezar el, el, el drive. ¡Venga! ¡Venga, señores! Ahí está Trey Lance en la preparatoria. Tiene que intentar regresar en este juego. Vamos a, a, a ver qué podemos hacer con este play call. Porque no conozco este, este libro de jugadas. Bien, pero vamos con los pases. Pantalla que me gusta mucho lanzar. Venga, el corte. ¡Vámonos! ¡Bien! Bien, hasta la 48. 21 yardas en la primerita jugada. Ella eh. ya, ya sumé 21 yardotas. yardotas. No es un pase como tal, pero cuenta como pase. Bien. 1 y 10 en la yarda 48, viene Lance nuevamente, no conozco a nadie ni a los jugadores, viene aquí bien, rápido, rápido el pase ahí con él, es el corredor, bien, y ahí está otras, cuantas más yardas, este se llama Hawk, que es el corredor, bien, ya estamos en la 33 de, de los, de los, ¿qué, Cats?, de estos, de los gatos estos, Primero y diez, viene el pase, bien, a la esquina, ahí está, completa con el receptor, bien, moviendo bien esta ofensiva, estamos en la 16, ya, bien, tres primeros, tres jugadas, tres primeros y dieces, eh, ahí nomás, primero y diez, en la yarda dieciséis, ya, ya estamos en zona roja, viene ahí la pichara, con Hawk, que es el corredor, el corte, vamos, vamos, vamos, touchdown. Bien, touchdown de los Bulls, ahí está el primer touchdown, señores. Cuatro jugadas. ¡Ja! Así arrasando. Bien, bien, bien, ahí estuvo. El primer touchdown, señores. Ya nos acercamos. Ya nos acercamos. Y viene el extra. Que es. Bueno, bueno, señores. Estamos a seis puntos. Tenemos que, supongo que la misión es remontar este marcador ahí está, ahora hay que patear vamos a ver la defensa que tal vamos a ver esta defensa que tal ahí viene ahí viene la de aquí. Myers Myers se llama el pateador y la voló la voló muy bien, muy bien, muy bien vienen muy bien, bien aquí, otra vez los Bulls que diga, viene la defensa de los Bulls viene aquí la, la ofensiva de de, de de los gatos estos los Burkats como los gatos pozos. O no sé qué quiera decir. Burkats. Ahí está. Primera. A ah, dónde. Perdió yardas. Perdió yardas, señores. carajo. Segunda oportunidad. Segunda y trece, señores. Perdió tres yardotas. Segunda y trece viene aquí. Formación abierta. Sale corriendo, sale corriendo. No encuentra receptor, no encuentra receptor. A nadie ya, se ve chido porque hasta se ve el, el balón. Este, este, de esos como más gorditos del colegial. Y vean así el estadio tipo preparatoriano. Gradas chiquitas. Está chido. Se ve toda la ambientación bien chida de preparatoria. Hasta se ve la banda, ¿no? La banda de estas, estas bandas colegiales que tocan sus tambores. Tercera. Tercera. Bien, Oh, bien. bien! ¡La defensa! ¡Excelente! Y aquí este número 6 la recupera. Y ahí está. Viene de nuevo, viene de nuevo Lance. Lanza los controles. Número y ese. está No se puede correr. Vamos a intentar lanzar. Ahí está. Ahí está. Pero vamos a cambiar eso. Bien. Vamos a intentar cambiar aquí primero y diez y vamos a cambiar la trayectoria, ahí estar, vamos a de estar, ahí estar, ahí está, ahí está, touchdown, touchdown señores, touchdown de los Bulls, Patton, Patton el receptor, Patton el 16 completa y ya nos empatamos, ¿eh? así de fácil, lo que no pudo hacer Matthews en tres cuartos, Lance lo está haciendo, bueno, con la defensa lo están haciendo en, un, en dos minutos y ya nos fuimos arriba. Ya nos fuimos arriba en el marcador, excelente. No sé si creo que esa es la misión, ahora hay que sostener el juego. La defensa jugó bien ahorita y pues la ofensiva ya hizo lo suyo. Dos touchdowns, este segundo pues la defensa nos lo dejó prácticamente puesto. Y nuevamente vuela el balón. And y los Bearcats. Van a empezar desde la yarda 25. Venga. Vamos a protegernos del pase. Información De abierta. No hay tiempos fuera. Ya vieron, ningún equipo tiene tiempos fuera. Sale corriendo el coreback y es... ¡Ay, no puede ser! ¡Completo! Hasta la 37, Anderson. Los Red Cats mueven el balón. 3.42. Sigue corriendo el reloj. Formación abierta nuevamente. Están jugando rápido. Viene el pase aquí. ¡Ay, no! Ay, no puede ser otra vez. ¡Completo hasta la 44! ¡No! ¡Con un gol de campo me sacan del partido! ¡Con un gol de campo me sacan del partido, señores! ¡No, no, no, no, no, no! Esto no puede pasar, esto no puede pasar. Mira, miren. Mira, miren. Mira, miren. Mira, miren. Pase a la esquina uh, A la 35. A la yarda 35, señores. Four four a to to to Demonios, segunda y pulgadas. Segunda y pulgadas. Viene aquí, se mueve, se mueve, a viene salute. saliendo la bolsa de la flota. ¡Ay, otra vez! ¡Cumplito! Y están en la 30. Con un 38 sin tiempo fuera, ya no puedo parar el reloj. Y si me meten un gol de campo me ganan. No, Chi. no sé qué pueda pasar, si me ganan puede cambiar la historia, no lo sé primero, diez, primero diez. y 10, primero y 10 viene el pase aquí y es completo, Ching, ya están en tiro de gol tiro de gol de campo en la yarda 23 señores, están acabando el reloj, se están acabando el reloj, ya no me quieren empezar el balón ya tienen el juego estos Bo Bearcats Sí. no no puedo creer, la no lo no puedo creer. Me van a sacar el juego, vean aquí en el acabado no, no, Ya chafie, ya chafie, ya chafie. Lo hicieron del primer día. Sí, no es uno treinta y tantos. Van a lanzar, viene aquí el pase y touchdown. Ay, me dio una emociona porque todavía puedo tener el balón. Ay, creo que se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron. Me anotan. por la conversión. Me sí, sí, dice 7 arriba. Me anotaron, pero me dejaron tiempo, señores. Tiempo valiosísimo. Si hubieran quemado el reloj, viene aquí la conversión. y y. Ah, solito, no puede ser. Lo hicieron. Sí. Ahora les tengo que empatar con 1.29 en el reloj. Ching, no puede ser, y aquí viene Lance. Está calentando un poquito. Viene la patada. Van kick off. Y viene Washington. sí, van a probar que, que provocar que salga para bajar el reloj. Viene, viene aquí. ¡Ahí está el hueco! ¡Uy, hasta la 35. Bien. 1.25, señores. Sin tiempos fuera. Viene, viene el momento de Lance para hacer su primera gran aparición aquí. Vamos a ver si, si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ah, qué nervios eh, Vámonos con la vieja confiable Un pasacito pantalla, algo por ahí del estilo Sí, vamos a intentar ganar yardas y salirnos del campo Ahí está, vamos Vámonos, vámonos es que Hawk Viene un bloqueo, bloqueo, bloqueo Bien, bien hasta la 46 del lado de... Pero no nos alcanza con un gol de campo Tenemos que anotar, pero bueno, para el reloj Para el reloj con un 1.19 Ay, demonios ya me estoy poniendo nervioso. Tengo que sacar este juego. A ah, como de lugar. Híjole, tengo que anotar. Y Yo creo que si anoto. A ver, ahorita, a ver qué decido. Viene aquí, viene aquí, viene el pase. Y le dicen ¡Ja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, ese tiro! ¡No, no, no! ¿Sí no entró? ¡No entró! ¡No entró en la 1! Uno. Con 1-10, uno, señores, con 1-10. ¡Oh! Y se quedó en la yarda 1. Paró el reloj, sí, es que si anoto Pero es que tengo que anotar, les voy a dejar un montón De tiempo, pero hay que anotar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Touchdown, Touchdown señores Touchdown, ahora La decisión es pues, La jugamos, o matamos, vamos A jugárnosla, sí Qué demonios, vamos a jugárnosla Ganar o morir Vamos a apostar todas las queries, hay que mostrarnos Que el coach vea quiénes somos Y lo que queremos hacer Venga, venga, venga, venga, venga. Ch viene la pelota, viene la pelota. Ahí está. Yes. Uh. Sí. Sí. Sí. <risa> <risa> Bien. Sí. Bien. nos fuimos arriba. Esa es la buena. La... <risa> la buena noticia es que ya nos fuimos arriba. La mala es que le tienen un minuto seis estos hombres para para intentar este darme vuelta todavía y con un gol de campo me ganan. Opas, tuve que abrir pateado para que saliera. Desde la 25 con un minuto 6, señores. Bueno, yo ya hice lo mío. Yo ya, ya. Lance ya hizo lo suyo. Ya, ya mostró de qué está hecho. Y esto ya es de la defensa. Esto ya no es culpa de él. ¿Están de, de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Viene aquí. Qué que estos? mal, pase horrible. Pase a nadie. a nadie. A nadie. Segunda y diez. Es que carpintero. Primera, segunda y 10 por avanzar en la 25 Nuevamente Tienen que recorrer al menos unas 50, 60 yardas para intentar un gol de campo y aquí viene... oh, No puede ser en el slam encontró bon, un chingas Y hasta la cuarta de, de su propio territorio Y yo creo que van a jugar en serie primero no, por dar por avanzar 50 segundos señores Se les está acabando el tiempo Se les está acabando el tiempo Viene aquí, no ¡oh, va! ¡No puedo! Cuenta no! la 38! Todavía no, todavía no están en, en tiro de gol Todavía no, todavía no Pero to unas 5 o 10 yarditas más si lo pueden intentar Unas 8 yardas más, 29 segundos, 28 segundos 27 viene el pase al centro, se equivocó El tiempo sigue corriendo Chin, Van a intentar el gol de campo No, no, van a jugársela, van a jugársela Con 12 segundos, con 12 segundos Ahí Llega la presión, no no, no, no No, no, se salió, no se salió siete segundos, no se salió siete segundos, se buscaba salir Y se va a acabar el tiempo, se va a acabar el tiempo Venga, venga Sí, porque se para el reloj no hay tiempos fuera uno Ahí está, se acabó señores Se acabó se acabó, ganamos, ganamos el juego, ganamos el juego. Bien, Lance, entró de relevo y, y sacó el partido. <risas> bien, bien, lo logramos. Primera aparición, primera aparición del señor Lance. Bien, lo está como felicitando, sigue haciendo tu trabajo. Y bien, oh, ya pasó Lance, y qué hubo quién es este? Gray Simmons. Mm. es como un cazador de talentos y hey, um, le dice que he o sea, gran juego. No, no ¿Se ha really. pensado en, en, en alguna so universidad o algo así? Well, uh, sí, here, pero le right? su tarjeta cuando esté G -G listo. Echame una llamada. ¡Mamé, mi hombre! ¡Sas! Uy, el tomillo ya se me... ¡Uy! Pues qué culpa tiene, pues entró a salvar al equipo, ¿están de acuerdo? ¿Para qué se enoja? A ver Tommy, no te enojes chavo, todavía que te salvamos el pellejo y te enojas valedor Bueno, la cosa es esa, entró Lance, porque este Tommy Matthews no podía, se sintió mal, no, no estaba haciendo nada Entró, salvó el juego y como un, como un cazador de talentos, le dio su tarjeta. Ahí está. El le dice, el hombre de las últimas horas. Que le dio una exclusiva, pero dice que tiene que entrenar. ¿No? Algo así. Está como negociando. Como que le dice que si le da una exclusiva, le puede dar algo para el otro año no, no, no escuché, no entendí bien que le, una highlight o algo así, pero no, no supe bien venga wow, okay. ok es el último juego, cuál fue tu mayor eh, fortaleza eso Tratar de como sentir la presión Como evitar la presión Como que esa fue su mejor habilidad y Uy Ahí va Tommy Creo que salió de una oficina Está enojado Ya le dijo que ahí tiene su exclusiva Ah, de un el coach Ya saben a qué huele esto, ¿no? Se nace que ya lo va a sentar y va a meter a Lance de titular, chavos. Estaba, estaba Lance intentando dar una, una exclusiva acá a este chavo, al, al reportero, y resulta que que, que salió Matthews que diga muy enojado de la oficina del coach, y luego le habló a Lance, supongo yo que es porque ya va a ser el titular. Vean, nada más se mostró en, en un cuarto y con eso tuvo... A veces así pasa... No necesitan grandes cosas para mostrar que puedo jugar. Podría ser la historia de Lance de San Francisco este año. No lo sabemos. ¡Venga! Viene la final, la final de Minnesota. El juego de campeonato de Minnesota. Los Bulls contra los Rush Hawks, contra como los jabalíes, algo así. Ámonos, Es la final y van a jugar en él. Es un estadio, creo que es el de... Me parece que es el de Minneapolis, ¿será el de los vikingos? Creo que sí es el de los vikingos. Sí. ¡Vámonos! Van a jugar en un campo de la NFL, la final estatal de Minnesota. Y recibimos, o sea que ya es la final, vámonos, vámonos. Y aquí este regresar Washington que sale hasta la yarda 27, bien, buen regreso. Desde ahí vendrá la primera ofensiva de Lance y compañía. ¡Eh nomás. ¡Eh no ¿Eh? ¿Qué hubo Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Ahí viene, vamos a llamar a Audibles. Audibles, vámonos, vámonos. Bien, ahí está la banda, vámonos. Vámonos, el corte, jala, vámonos. ¡Bien! ¡Un pase excelente! Casi más de 30 yardas. Ahí está, ¿sí, Sombo? Otro receptor, si no lo había visto, Sombo. Hasta la 41 de los jabalíes. Primera oportunidad de ellas por avanzar en la 41 del territorio de los jabalís. Bien, aquí lanza, echa para atrás, echa para atrás, sale corriendo, está buscando el receptor. Ahí lo tienes, bien, vámonos, vámonos, bien. Ahí está, vámonos, jala. Bien, oh, buen corte, oh, bien. Ya nos metimos a la zona roja, estamos en la 16. Señores, estamos jugando la final, la final estatal de Minnesota. Completo, ya estamos en la. En dos jugadas, No, en, en dos patadas, ya estamos en, en, en zona. En zona roja de los jabalís. Viene aquí en el engaño de play action, sale corriendo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Solo touchdown! ¡Touchdown! ¡Touchdown Bulls! ¡Touchdown Lance! ¡Touchdown Paddle! Y ahí está poniendo los primeros seis puntos eh, el señor Lance de Lance Paddle. Y viene el extra. ¿Qué debe de ser? Bueno. Debo decir que la dificultad eh, no está tan complicada. Supongo yo que, que, que empieza... Como que como que esta cosa lo pone predeterminado No sé si en Rocky o en Pro La verdad sí siento muy muy sencilla la dificultad Vean ahí la velocidad Cuando uno juega en el Pro La velocidad de, de, de patear es un tantito poco más rápida Entonces creo que no hay como mucho No sé si conforme vaya avanzando el juego va subiendo el nivel Pero ya veremos Y aquí salen los caballos a la yarda 25 Desde ahí empezará su drive Y viene mi defensa mi defensa que jugó muy bien en el juego anterior, ese en el que entró Lance. Pero vamos a ver aquí qué, qué show. Primera rodada 10 yardas por avanzar. Bien, aquí se la en al corredor. El corredor gana unas cuantas yardas, pero nos no dio 5 yarditas. Así que segunda y 5 por avanzar. Desde X Dixon, me parece que se llama el coreback de los jabalís. Tres hombres del lado derecho. Bien, el pase rápido aquí con el... No sé qué sea este pues, corredor o a la cerrada. Se ve grandote este greñudo. Este greñudo que se apellida rosas. No voy a decir lo que, lo que podría sonar. Pero bueno, ahí está a la yarda 40. A la yarda 40 los, los, los jabalíes. viene aquí el engaño es una play-action. Y, y se me hace que va a correr. Es piernas locas este Dixon fútbol. ¡Ay, ah, La recuperó. No puede ser. La recuperó ese gordo. Ya había habido un fútbol y se fue el gordo. Este, ¿qué zap? Hasta la 38 de mi River se salvaron. Le había provocado el fútbol al Dixon. Este que se siente en las nubes. O es Nixon, no sé cómo se llama. <risa> Primera oportunidad <risa> de yardas para avanzar. Echa para ¡Oh, Vuelve a salir corriendo. ¡Vuelve a salir corriendo! Y nada, así no le tomé el balón. <risa> y se escapó casi 10 yardas, segunda y pulgadas este es un correback definitivamente y va a ser medio complicado intentarlo detener, creo que voy a tener que recurrir a la vieja confiable que son las cargas, pero ya veremos bien aquí, se la entrega a su corredor y el corredor con, rompe con las cuantas yardas, pero las suficientes para el primero y 10 ya están en la 25 de mi territorio, ya recorrieron este... 50 yardotas. Si eh, ah, Sí me están moviendo las cadenas. Eh. O sea, igual sí está fácil, pero igual me estoy atontando. Es que no conozco. Estoy no tan acostumbrado. ¡Uy, ¡Oh, no puede ser! ¡Se me está escapando! ¡Se me está escapando! ¡Se me escapó! ¡Oh, touchdown! ¡Ah, qué carajos! ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? ¿Se me escapó? ¡Demonios, demoniacos! ¡Touchdown! Es que... No, digo, no, no es pretexto, pero... Y aunque los sistemas... ¡Ay, casi la bloqueé! Aunque los sistemas no son tan, tan, tan diferentes, ¿verdad? ¿eh? Pero ya más o menos me la sé con los Niners. Aquí la verdad es que no le conozco mucho, pero creo que ya empecé a ver más o menos qué onda. Y creo empezar a ver quiénes son los buenos del equipo. Y aquí viene Washington. y Este chavo la regresa viene ¡Ay, ay! Choqué ahí con el mismo... ¡Tarado! me equivoqué. A la 25, bueno, es como si me hubiera encado y viene aquí el primer drive, vamos con nuestro primer drive, nuestro segundo drive, perdón, de, de, este, de este juego, el, el partido empatado a 7. Viene aquí quien sabe qué quise hacer y solamente gané 2, 3 yardas, dos yardas, no, sí 3 yardas, segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Y aquí viene... Aquí viene Lance. Vamos a ver si podemos cambiarla. Ajá. Hay un castigo. Demasiados movimientos. Ah, pensé que era. Lo trazo juego. No, fue un offside off en mío. Demonios. atrás. En lugar de ser segunda y siete, va a ser segunda y doce viene aquí el engaño se la entrega aquí en la Hawk que es su corredor y regresó a la ori línea original de golpeo se complica el drive y, y va a ser tercera y diez sí qué carajo no, tercera y nueve viene aquí Lance Lance nuevamente nuevamente está buscando y lo tienes en la zona profunda en la zona profunda no no ¡Oh, la ganó la tiré para allá, nunca te apreté el botón, y fue Hawk bien, la bajó muy bien ahí pero tenía al hombre solo donde el te vieron y, y nunca como que me trabé ya no ya por avanzar, se la entrego aquí a Hawk y Hawk choca con uno, choca con otro bien, pero saca bastantes yarditas bastantes yarditas y segunda y tres me parece Ah, venga, está acabando el primer cuarto ya Aquí nuevamente con Hawk, Hawk no, Uy, me lo plancharon chido Pero logró el primer 10 En la 14 de los, de los estos Jabalís o no sé qué sean Si puercos de la pradera o algo así <risa> La verdad Parecen jabalís se acabó el cuarto señores Se acabó el primer cuarto y ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Tratando de, de ganar esta final de, de, la, de la Estatal de Minnesota Bien, en la preparatoria Y aquí rompe un Ay, oh, rompe un tacleo pero ya no pudo Dos y no ganó mucho Bueno, segunda y Segunda y ocho señores Segunda y ocho Formación escopeta y, y QB2, le dicen QB2 <risa> yo pensé que era el CP pero así le pusieron de apodo, así le el de la prensa QB2, y viene el pase aquí y creo que es, es Patton, este como que es el receptor chido ¿no? O es sea, ala cerrada tiene un cuerpo de ala cerrada, pero es el bueno y en tercera y en tres, ¿será? No, no, no, tercera y tres sí, vamos a cambiarlo de lado este es el lado fuerte Exacto, por ahí tiene que ser. Es pues una bootleg, venga, venga, ahí estás, ahí lo tienes. No, no va a correr! corro, bien, bien, sí, bien el hueco, bien el hueco, bien el hueco, touchdown, señores. El primer touchdown por piernas del señor Troy Lance. Ahí está, ahí está. Y se van arriba nuevamente los Bulls. Y el extra es. Bueno. Arriba 14 a 7, arriba 14 a 7 señores, bien, bien perfecto, vamos a ver, no pude parar a los, a los jabalís en el primer drive, vamos a ver este, viene la patada y otra vez no creo que salga, no va a salir, excelente, excelente, desde la 25, vamos a ver qué tal la defensa. Tengo que, tengo que pensar bien qué les voy a hacer porque ya intenté algunas cosas y no me están saliendo. No sé si voy a empezar a jugar con los dineros porque no le estoy metiendo presión a este tal... Ay, oh, casi me la llevaba, casi me la llevaban. ¿Vieron cómo botea a mí a la defensiva? Entonces tuvo que tirar precipitado a Bolesland y casi me la llevo. Casi tantito y me la llevo. Segunda y las mismas 10 por avanzar. ¡Uy! Casi... ¡Híjole! El stop ahí en la zona del centro como un gancho Completo, primero y 10 nuevamente Están moviendo bien el balón estos ¡Estos puercos! Primera y 10 por avanzar Primero y 10 por avanzar posición cerrada Viene aquí el pase rápidamente Se echó mucho para atrás <risas> y sí, perdió yardas, señores Perdió yardas, bien yeah. Venga, va a ser Creo que es segunda y once y Tercera Vámonos, le llegaba la presión Lo completa ahí Ay, oh, creo que no llegó, creo que no llegó Tercera y uno Tercera y uno, señores Híjole, una yardita, una yardita Venga, hay que detener, hay que detener Venga, hay que detener, hay que detener Tercera y uno yo sigo que va a correr, yo digo que va a correr, hay que atacar, atacar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! La leí, bien, bien, atrás. ¡Vámonos, cuarta y una! Van a patear, yo creo que van a patear, no creo que se la vayan a jugar. Vamos a realizar la patada. Solo tengamos cuidado con algún engaño. Y no, se va a despejar, bien, despejó. Y la mandó hasta el fondo, a nada, ya vamos Desde la 20, señores, tenemos ventaja de... de, de, de, de 7 puntos, ¿no? Eh, tenemos que sacar puntos porque ellos reciben en la segunda mitad, creo yo. No sé quién recibió, no me acuerdo. Pero bueno, primero por 10 yardas por avanzar. Vamos a intentar ahí rápidamente un, una jugada. No, no, no hay por de correr. Bueno, me indica que está como cerrada la zona. Vamos a pasar. Viene aquí el pase. Bien, eh, vámonos rápidamente. Con un, un tipo de poste corto. Miren, ahí está Patton. Sí, es el mejor de es Ahí está el festejo. Hasta la 46 señores. 26 yardotas en este pase. ustedes dirán si Lance no está chido. Vamos, venga, aquí ahora con Hawk. Hawk, ah, nada más. Un par de yarditas, yo creo sí. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Bien, hay tiempo. Digo, no hay que confiarnos. Pero hay tiempo. Recuerden que en el colegial no hay pausa de los 2 minutos. Aquí se juega el corrido. Y bueno, en la NFL por los patrocinios. Viene aquí el pase. ¡Bien! ¡Solo bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Spatron! ¡Touchdown! Touchdown, vivieron cómo cruzó el pase. Así las cruza. Zombo, perdón. Zombo, touchdown. Así es como cruza los pases Lance. En la vida real, en, en, corriendo y qué pases tira. Vean, bien. Excelente. Qué pasesote, señores. No, manchen. Está, está jugando chido este Lance. Pues creo que, que, que ya, ya es el titular indiscutible de, de, estos, de estos Bulls de Minnesota. Y aquí viene la patada puse no sé, se preguntaban por qué escogí Minnesota pero pues es que recuerden que, que, que Troy Lance es de Minneapolis no bueno, es de Minnesota él, él es originario de ahí entonces pues tenía yo que escoger este estado no que es donde él creció la verdad es que no recuerdo en qué en qué preparatoria estudiaba entonces yo le puse North Dakota al principio porque pensé que ya era como la, la universidad pero bueno aquí está la cosa no que, que por eso estamos jugando en Minnesota Lance y por eso yo creo que escogieron el campo de los vikingos y ahí está. Primera verdad, yardas por avanzar. Segunda y uno. Segunda y uno, tiene sus tres tiempos fuera. Y viene aquí el pase a nadie. ¡Ay! ¡Oh! tantito no se la interceptaba. Pero a nadie, vámonos. Bien. Este Dixon este como que se le está alocando. Como que le falla el toque. Formación cerrada, ¿no? Vamos a cuidar afuera. Van a buscar las bandas. Prefiero darle el centro. Viene aquí el pase al centro, sí. Con su ala cerrada, con el... Con el greñudo rosas. Este. <ríe> ahí está completo en el centro. A la yarda treinta y nueve, creo. Viene aquí, viene aquí. No encuentra receptor, no encuentra receptor, no encuentra receptor, no van a llegar. ¡Ah! No puede ser. ¡Solo! ¡Solo no puede ser! ¡Ay, me voy en banda! No puede ser. Hasta la 32 y dos! ¡Qué pase! ¡Qué churro! La, la jugada estaba rota y estaba este cuate cruzando solo por el otro lado. 51 segundos. ¿Y? Ah, pidieron su primer tiempo fuera. Ya pidieron su primer tiempo fuera. Con 32 segundos... Con 51 segundos, perdón. Están a 32 de mi territorio. ¡Me lleva! Chinacos. Se echa para atrás Nixon. Dixon, que diga. Dixon, viene aquí y... Se salió. Chi. Sacó unas cuantas ya 6 yardas, segunda y cuatro. 5 yardas. 5-6 yardas, segunda y cuatro por avanzar. 46 segundos. Todavía tienen dos tiempos fuera y yo tengo tres. Un solo hombre a su, a su, a la, a su lado. Bueno, sale corriendo, busca nuevamente. Nada. Nada. Perdió yardas. Perdió yardas, señores. Tercera y 10 Estoy, estoy cuidando muy bien la zona ahí de los flats Las zonas medias prof y las zonas profundas finalmente no encuentra no encuentra Nuevamente se deshace el balón Nada más para evitar la captura Y otra vez nada Señores, cuarta La defensa, me cerré al final Me cerré al final, bien Se van a tener que conformar con tres estos, estos jabalís aquí. Está largo ese mm. No llegó, no llegó No llegó Bien, no llegó Vamos a tener todo el balón con 34 segundos. En la yarda 32. Con tres tiempos fuera. Bien, todavía podemos intentar algo. Me conozco Mosco y sé que todavía puedo lograr algo. Venga, vamos a madrugarlos. Venga, sí está sí, vámonos solito, venga, eso Vámonos a la 40, al medio campo A la 40, vámonos, el corte Acelera, vámonos, se va, se va, se va Se va, oh, Touchdown. Oh. Qué jugada, vieron, qué jugada Cambié la trayectoria Mandé todo el flujo a la derecha, Fuller y, y cambié, to... este hombre que iba a ser una escuadra fuera Lo cambié en drag hacia el otro lado y quedó solito Les apliqué la misma que me aplicaron ellos hace rato Pero esta no fue churro, esta fue bien pensada, ahí está Y el extra es bueno, 28 a 7 28 a 7 señores, venga. Híjole, de, de, de casi casi perder. De casi que me, que me, se me acercaran a, a 7 puntos. Vean, ya me fui arriba por 3 anotaciones. Venga. Y solamente les quedan 23 segundos. Viene aquí el regreso. El regreso. Y hasta ahí llegó. A la a 24 con 19 segundos. Vamos a jugar preventivo. No queremos problemas. Y dar ahí las zonas. No sé si vaya a correr ya. Sí, ah, sí, ya. Solamente se quieren acabar el reloj. No quieren más problemas. Y hasta ahí, señores. 10 segundos. Yo creo que con esto se va a acabar. Ya no creo que saque la jugada. Se acabó el medio tiempo, señores. Los Bulls ganando el campeonato estatal de Minnesota 28 a 7 sobre los British sobre los Hawks. Que no sé en realidad que, que, que quiera los colmillos de ogro, algo así. Yo les voy a decir jabalí o puercos. Este. <risas> bueno, ahí está. Este. Empieza la segunda mitad. Reciben ellos. Nosotros recibimos en la primera. Y ahí está. El, el, el touchback. Van a salir hasta la yarda 25. Y desde ahí empezará. Fíjense, si me hubieran anotado. Se hubieran puesto a 7 y ellos recibían. O sea, lo que pasó al final del medio tiempo fue espectacular para la causa. Y viene aquí el señor Dixon. Viene el pase, el stop, el stop rápido con su control número 9. Un pase y saca 20 yardas. Casi, casi 20 yardas, 17 yardas en esta primera jugada. Primera porque 10 yardas por avanzar, viene aquí Dixon, Dixon se le entrega al corredor nuevamente, hay ah, el corredor, fue el que recibió hace rato, por aquí no saca tanto, saca 3 yardas, segunda y 7 por avanzar, segunda y 7 por avanzar, vamos a ver, vamos a ver. Pucha para atrás, información abierta, no encuentra, no encuentra, va a, sal va a salir corriendo, sale corriendo, se barre. ¡Ay! Se barrió. Este, este es un correback descarado, este de Dixon. Morenazo. Primera y 10 por avanzar. Primero, por 10 yardas por avanzar. Viene aquí. Un solo hombre del lado izquierdo. Viene la presión. ¡Bien! ¡Y es balón suelto! ¡Bien! ¡Bien! ¡El golpe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Slater la recupera! ¡Bien, señores! ¡Bien! Nos frenamos, excelente. Y esto ya se empieza a convertir en un clásico partido en el final de colegial. No Esas palizas que, que, que, que a cada rato vemos. Está solito, solito, solito en la esquina. Bien, bien, bien, se lo quito. ¡Vámonos, vámonos! Y ahora sí es Patton. Touchdown. Touchdown, Patton. Touchdown Bulls. Y ahí está, 34 a 7, señores. Esto ya es una paliza. Esto ya es una verdadera paliza a los, a los puercos, a los jabalíes. De, de no sé dónde sean Pero a los jabalíes Yo creo que también son de por ahí de Minnesota Les estamos partiendo el queso Y la mandarina en gajos 35 a 7 señores Vámonos Viene el kickoff Myers nuestro, nuestro pateador de despeje Y va a haber regreso Vámonos a la 5, a la 10, a la 15, a la 20 A la 26, 27 desde la 27 vendrá otro nuevo ataque de estos señores, que yo creo que ya nada más van a empezar a, a intentar cosas. Yo ya no creo que corran mucho el balón. Ya todo va a ser muy descarado por pases y si corren el balón. Pues será solamente para no ser tan predecibles, pero ya básicamente este juego lo tenemos. Y si dirá, la entrega, pero bien, con esa presión no lo dejé ir a muy, muy lejos y solamente ganó una yarda Segunda y nueve por avanzar. Excelente, señores, excelente. 500, venga. Viene segunda y nueve por avanzar. Segunda y nueve. Viene trips del lado derecho. Viene la presión, viene la presión. Tira el pase. ¡Oh, solo! ¡No puede ser solo! ¡Uy! Oh, ¡Uy! Oh, lo tenía casi hasta la 48 de mi territorio. Buena jugada, buena jugada de los puercos. Primero y por avanzar. Bien leída, bien leída ah, no, Fue el engaño, me lo toca Bien, vámonos, interceptado Interceptado, bien, me comí el engaño Me comí el engaño, pero ah, atrás, Detrás, bien, bien parado linebacker Este quién es Williams Bien, no conozco a, na a nadie Pero bien, buena intercepción del 56 Y volvemos a tener el balón, señores Nuevamente con el balón Primera oportunidad, 10 llagas por avanzar Bien aquí la 10 Entrega bien ahí el corte Bien, vámonos, se lo quitó Vámonos, se los quito, vámonos, acelera, corre, corte bien, vámonos. ¡Uy! ¡Qué escapada! Parecía que me detenían atrás. Y vean que escapado hasta la. Hasta la. Fuller, hasta la 40. Que diga, hasta la 14 del territorio de los jabalíes. Venga, aquí vamos a engañarlos. El pase, vámonos rápido, vámonos solito. Solito, solito, acelera. Venos. ¡Suto, nosotros, suto! ¿Cómo se llama usted? Zombo. Touchdown de Zombo. Touchdown de los Bulls. Bien, estamos dominando, aplastando, maniatando a estos puercos, a estos, a estos jabalíes. Y el marcador se pone. Nada más y nada menos que 42 a 7. ¿eh? ¡Ay, no más! Ahí no más. ¡Paliza colegial! Ha sido más real. Vamos, viene el kickoff nuevamente. O sea que este equipo se volvió un equipazo desde que ya regresó Lance. Desde que, regresó, desde que ingresó Lance al equipo y, y yo creo que con esto se acaba de consagrar que es como su temporada de novato ¿no? y vean ya llegaron a la final y Lance está dando un juegazo, la defensa también ¿eh? déjenme decirles, la defensa está haciendo una chambota, pero de aquellas ya recuperó, no sé, creo que dos fumbles y ya interceptó un balón formación abierta, ya no tienen mucho que hacer los cabalíes los, los Dixon en los controles, echa para atrás viene el pase rápido ahí con, con Rosas dan unas 8 yardas, segunda y 8 por avanzar se greñudo esas greñotas como siempre recuerdan a Troy Polamalu, ¿no? yo creo que no hay greñudo más famoso que haya pesado la NFL que Troy Polamalu con esos chinotes viene aquí la corrida y, y no llegó, no llegó, no llegó, tercera y uno tercera y uno por avanzar vamos a ver si los podemos detener tienen como esta opción de, de, de, de la red option o de estas jugadas inside zone o outside zone y con este coreback movible pues nos pueden engañar. Pero voy a ir por su pellejo. Voy a intentar cargar. Y llegué muy tarde. Era disparo con los f pero venían de muy atrás. Los tuve que haber acercado. Primero y 10. En su yarda 41. Y están moviendo el balón. Yo ya no creo que aspiren a ganar absolutamente nada. Pero están intentando cosas. Sobre todo bajar el reloj para que esta paliza no sea más grande. Viene aquí... El engaño de Sweep se la entrega al corredor y, y fue pero llegó bien en 59. Sharp y tacleó a este hombre y solamente ganó una yardita, segunda y nueve. Trips del lado izquierdo, un hombre del lado derecho, un corredor atrás. Viene aquí, es un pase en pantalla, pero nadie se la tragó. Y hasta ahí llegó, señores. Hasta ahí llegó, señores. Sellers lo tacleó Nelson Sellers dijo el doctor. La defensiva está jugando bien chido, se está acabando el tercer cuarto viene aquí desde la formación de escopeta Viene aquí el pase, ¡ay! ¡Oh, ¡no puede ser! ¡atrás de va! ¡no puede ser! ¡se está yendo! ¡se está yendo! ¡ay! ¡Oh, ¡no puede ser! ¿qué pase? Me dio este cuate Me agarró mal parado, lo tenía, primero y gol en la yarda 8 y con esto se va a acabar el tercer cuarto, señores. Se acabó el tercer cuarto. Y pasen y me metió este Dixon ahí. Híjole. Ay, ah, ok, ok. Ya esto es, es, es trash time desde hace rato. Entonces pues, yo también ando probando cosillas ahí a la defensa. Vamos a ver, miren, tiene formación cerrada. Vamos a ver qué intenta aquí. Primero y gol en la yarda 8. Se le entregan al corredor que intenta doblar la esquina, pero ¿a dónde? ¿a dónde, papá? ¿a dónde? Vieron esa persecución, a ningún lado y perdió yardas, hasta la yarda 10, estaban en la 8, perdieron 2 yardas, segunda y gol Segunda y gol, vamos a ver qué intentan aquí, vamos a cubrir zonas, vamos a proteger zonas, pero lo tengo que cargar ¡Ah, intentó correrlo! ¡Uy, sí me estaba sorprendiendo, pero bien, bien la reacción de los, de, de los primeros defensivos, los linebackers! y hasta la 13, perdió otras 3 yardas señores, tercera y gol desde la 13 ya perdió 5 yardas en 2 jugadas viene aquí formación, Esto es formación de, desde la shotgun intenta correr intenta correr y se barre no iba a llegar a ningún lado, llegó hasta la yarda 9 y desde ahí intentarán sacar yo creo que 3 puntos, bueno no, yo me la jugaría pero no yo creo que sí van a ir por los 3 vamos a protegernos pues miren, por si las dudas, no por si las moscas, de todos modos, tres puntos no me nada. Y si fue gol de campo, ya está. Ya. Esto nada más fue pues, para poner el marcador menos escandaloso. Meten su gol de campo y van a despejar. Señores, Troy Lance y los Bulls de Minnesota se van a coronar campeones estatales de Minnesota-Minneapolis. Viene aquí Washington hasta la yarda. Hasta la yarda, 28. Desde ahí vendrá el drive nuevamente de los Bulls. Y vamos a ver. Vamos a ver. Formación pistola. Vamos a intentar esta. Vamos a una counter. Vamos a intentarles una counter. Una counter es básicamente una jugada que parece ir de un solo lado. Y con las trampas se convierte en jugada del otro lado. Cambia el flujo y vean. Más de 10 yardas. Fueron 11 yardas. Primero y 10. Buena jugada, buena jugada. Primero y es por avanzar. Mm -hmm. qb 2 Si le dicen eso, Paul. Recordar 2. Y ahí está. Completo, señores. Completo. En el centro. Ya estamos en la 47 eh, de nuestro propio territorio. Moviendo bien las cadenas. Ah, no, ya del territorio de ellos, perdón Del territorio de los, de los jabalíes Y aquí vamos a intentar ¿A dónde viene? A la esquina, vámonos Y eso, vámonos, eso. ¡Vámonos! ¡Oh, quise, quise festejar antes de tiempo ¡Pero! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Touchdown! ¡Ja, ja! ¡Touchdown! ¡Touchdown de Sombo! ¡Touchdown Bulls! ¡Ah, qué raro se oye decir Touchdown Bulls y no Touchdown 49ers! ¡Touchdown Bulls! Yo espero que este juego me lleve a poder decir eso Vamos a ver qué tal el extra 49-10. Bueno, al menos el número ya está: 49. 49 puntos a 10 de los. Contra 10 de los jabalíes. Esto es una tremenda madrina ya. No, esto ya está más que decidido. Ya solamente vamos a esperar que pasen estos, estos últimos minutitos. Y es. Se inca. No va a salir a ningún lado. Con 336. Y 39 puntos de ventaja. Los jabalíes no tienen absolutamente ya mucho que hacer Contra estos poderosos Bulls de Minnesota Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar Se echa para atrás, tira el pase del lado derecho Y ahí Rosas no llega muy lejos Solamente ganan 3 yarditas, segunda y 7 por avanzar Yo creo que ya los jabalíes entendieron Que este juego no lo van a ganar ni a fregadazos! ¡Ah! Se escucha una moto, pasó por allá afuera una moto Espero que no se haya escuchado muy fuerte Venga, ahí viene el pase al centro Y gana tres yardas Ya también yo estoy cediendo un poco ¿no? En zonas cortas, zonas medias Lo que quiero evitar es el pase largo Y los pases a las bandas que paren el reloj 2'41 Y se echa para atrás busca nuevamente el centro ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, no volteó el linebacker Si voltea se la lleva Si voltea se la lleva Segunda y 10 por avanzar, señores Buena defensa esta de los Bulls eh. esta parece la de los Niners Yo creo que de aquí van a salir varios para Para la NFL O al menos para el colegial Lucha para atrás Dixon nuevamente busca en el centro Nada A nadie ¿Quién? Todos perdidos Muy bien, segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Mi vecino el motociclista se anda paseando por la cuadra Qué lata da, pero bueno Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Viene aquí Ya empezaron a ladrar los perros, ya empezó la fiesta aquí En la colonia, Se disculparán concentrense en el juego, viene el pase pantalla ¡Chin! ¡Está solo! ¡Solo! Es que me embarqué, me embarqué, me embarqué ¿qué? Todo por estar pensando en estas cosas Pero bueno Ya no importa mucho 40. En la yarda 41 Ya de mi territorio Van a. siguen moviendo el, el balón los, los, los, los jabalíes. Viene aquí desde la formación escopeta. Viene el pase cruzado con rosas. Y rosas solamente llega a la yarda. A la yarda 39. Y sigue corriendo el reloj. Vamos a jugarles un cover 6. ¿no? es covers que a veces las defensas llegan a confundir con cover 2. O cover 3. <risa> viene aquí Dixon con trips del lado derecho y en el centro Compl oh, pensé que lo iba a volar y sí fue completo Sí fue completo ya están en la yarda 27 con menos de dos minutos ah, se está moviendo bien esta ofensiva yo quería tener el balón una vez más aunque sea pues no se pudo pero bueno viene aquí Dixon nuevamente Dixon perdón con rosas rosas se quita un tacleo y rompe el otro mira una yarda se quedó a una yardita nada no más, viene aquí Dixon, Dixon. Tiene todo el tiempo el mundo, no le llega a nadie, viene aquí al centro. ¡Ay, no puede ser! No puede ser. Lo completó, lo golpeé y se salió, no lo pude taclear y se metió a la anotación este que en su apellido estaba raro. Y meten un touchdown los jabalíes. No pueden creer. Y ahí ven la importancia de cerrar el candado cuando se taclea eso, desde de querer taclear nada más con el golpe. Ahí están los resultados. Pero bueno, 49-17. Viene aquí la patada. Y viene el regreso del señor Washington. Washington que hoy oh, parecía que se escapaba. No, a la yarda 30 nada más. Pero buen regreso desde la yarda 30. 70 yardas nos alejan de otra anotación. Yo la voy a intentar. Porque creo que tengo las capacidades, tengo el tiempo y los tiempos fuera para lograrlo. Vamos a ver si es cierto. Primera pues, oportunidad de yardas por avanzar. Se mueve un hombre del lado izquierdo. Se echa para atrás, Lance. Troy Lance, busca aquí, ahí está. El pase para. Ay, no. No, ¿qué hice? Le quise tirar a largo y. Creo que es mi primer pase incompleto. Creo que sí, no había tenido ningún pase incompleto. Bueno, tenía que fallar en algún momento Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Nuevamente Tenemos un hombre del lado izquierdo Pero ahora le entrega el balón aquí a Hawk Bien, que viene, se está escapando Viene a hacer corte Ah, ese corte Ah, pero bueno, pero muy 10 Primero y 10, señores Al medio campo Buena corrida Buena corrida Misma formación mismo, Misma ejecución Pero esta vez se la dejó al corredor Primera y 10 por avanzar Quedan 53 segundos Vamos a ver si podemos sacar algo Mira aquí el engaño Play action Tira ahí el cuadro. Oh, ¡Uy, no! ¡Oh, ¡Bien! ¡Bien! ¡La bajó bien! ¡Sótono, zumbo, sombo, No sé cómo se llama este. ¡Zombo, el Zombo ¡Bien! Ya estamos en la 30, con cuarenta y tantos. 45 segundos que, se, que bajan. Quedan 35. 33 segundos. Viene aquí, se la entrega nuevamente a Hawk, Hawk rompe por el centro y hasta ahí llegó. ya coche ya está. Yo creo que hay que pedir un tiempo fuera. O jugamos en serie. Mejor en serie. Sí, en serie. Venga, venga, venga. 17 segundos. Viene aquí. Mucho tiempo en la bolsa. Bien, vámonos. Bien, vámonos. Bien, Patton. Patton, touchdown. Touchdown, Bulls. Touchdown, Trey Lance. A Patton. Me recuerda a Quinton Patton, ese receptor de los Niners. Que la verdad era un fiasco. Pero bueno, ahí estuvo la anotación, señores. Baliza nuevamente. Se ve muy, muy, muy aguditado este marcador. 56 a 17. Y a menos que pase otra cosa, creo que ya va a quedar así. Bien. Los Bulls Campeones Estatales de Minnesota. Estamos a 12 segundos de esto. Y menos porque va a haber regreso. Lo que le alcanza a bajar. Quedan 10 segundos, 9, 8. 7 segundos. Con 7 segundos, señores, ya. No hay mucho que puedan hacer estos jabalíes. Está más que cantada la victoria de los Bulls de Minnesota. Y aquí el señor Dixon, pues no sé qué vaya a intentar. Supongo yo que ya no mucho. Viene el pase, una bomba aquí que es incompleta. Dos segundos más, señores. Dos segundos más y se acabó este show. Dos minutos más, ya solamente. Y viene aquí nuevamente Dixon. Dixon que va a buscar el pase profundo. Le van a llegar. Tira el pase, lo cruza y es... ¡Ay, es completo! Pensé que interceptar. Bueno. ¡Hasta ahí, señores! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! ¡Y los Bulls! ¡Ahí está! ¡Los Bulls son campeones estatales! Y vean a Dixon súper enojado. Pues sí, pues es que su equipo no hizo nada, la neta. Y vean ahí los festejos. Los festejos. Pues, señores, eh... Básicamente Lance está haciendo pedazos a, a, a, a la liga de la preparatoria colegial. Ya se coronó campeón en su primera, en su año de novato. no Pateando el trasero de los... De los hey, right eh, Vean, aquí part. está. Aquí está, no. Arm, <ríe> Ahí está, su parte favorita <ríe> de Steve Arm. <ríe> eh, como, como, eh, ah, están felices viendo el video. Uy, ya se aparece el time. diablo. Well, no the... Es Tommy... Matius, hey, ¿cómo te sientes, Tommy? ¿Tienes un plan de salud? ¿Estás listo para volver? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, siéntate. No pensé que estarías de vuelta. Confía en mí. Intenté transferirme. No parece que ninguna otra escuela quiera aceptar un riesgo de salud percibido. Pero tengo una permiso para mi médico, entrenador. Estoy listo para jugar. Ya, el, el, entrenador ya lo. ¿Qué piensas? Ya le, ya lo. ¿Ya lo aclaró para jugar? Venga, es hora de decirle que me toca ser el capitán del equipo. Decidí decirle eso. Lo siento. ¿Te he hecho un mejor quarterback? Dice... Me y soy yeah. un receptor. Ah! Ah! El señor ah! Tommy Matthews quiere ser receptor. Venga. a ver o sea, si es truco porque Tommy, Matthews quiere ser I'm right Sé que es su persona favorita del mundo en este momento. No not even in my top 7 billion. That's fair. Hmm. Just know I did, what I did to protect you, not to try Voy a tratar de hacer Que I'm a hacer do everything I can to make it right. lo hacer bien, todo lo que pueda para bien. The Midwest Prep showcase later this season against the Central Hawks. What about it? Well, they're the best team in the country and it's a nationally televised game. That means every recruiter's gonna see it. So what do you want from me? ¿Qué quieres de mí, Solo Just want you let me go out there and do my thing and show the recruiters what I can do. It's my last chance de getting an offer. Está pidiendo que le ayude Bien. a mostrarse porque es último cuarto. Si no también no tenemos que involucrar a los demás jugadores. No necesitarás. Ay, o sea, básicamente Matthews le dijo que, pues, que le ayude, porque este es su último año para intentar lograr llegar lejos. Lance le dijo que, que pues. Este. Tiene que o sea, también tiene que involucrar a los demás. Y Matthews le dijo, créeme, no, no vas a necesitar hacerlo. O sea, casi casi como que conmigo tienes. Eh, o sea que esto se está poniendo chido. No, al final creo que eso se trata, tienen que aprender a trabajar en equipo. Y vámonos. Central Hawks es el mejor equipo de la liga. Vámonos, y es la final otra vez, pero este ya es como el año de. su último año de ambos. No, de Lance. Es el mismo Sprep Showcase. Y ahí va. ¿Quién es este? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Rapper, productor. It, ¿Qué? Lo soy yo. <risa> <risa> Ay, sí. Pero resulta que los dos son fans de los otros. Ya dense un beso. <risa> Wow. Presentarse, so eh, sí, presentarlo. Voy a hacer lo tuyo. Ah, mira. Venga, háblale. Está hablando a Matthews. Se lo va a presentar. Uy, no haberse lo presentado, pero nada, yo creo que es chido presentarlo, ¿no? Es como tratar si vamos a trabajar juntos. Ya tratar de ser amigos, pero vean, Snoop Dogg ahí también felicitando a Tommy, que también ha visto lo que hace y está caliente. <tose> Todas las escuelas y coaches están observándolos hoy. Es que, es que según yo, en este juego hay como muchos coaches. Snoop Dogg, vámonos, ya se están llevando chido, Lance y Matthews. Sí. Perfecto Bueno este juego es muy importante Supuestamente hay como mucha gente que está viendo el juego Y yo creo que de aquí puede salir muchas propuestas Para cosas grandes Y va a empezar el juego señores Y va a empezar el juego Y Yo lo voy a jugar Así que despejamos. Así que tendremos la primera ofensiva de la segunda mitad. Eso es ya casi un hecho. Estamos despejando en este momento. Y aquí viene la primera ofensiva de los Central Hawks contra los Minneapolis Bulls. viene aquí en el campo de los jefes de Kansas City, por cierto. Y viene aquí este corredor, este coreback que se llama... Y salió, vean, otro, otro correback que estamos enfrentando. Se es apellida Knight. Es Knight. Y, y, y, y bueno, ahí su primera oportunidad. No logró nada. Primera, segunda y diez. Es, es uno de los mejores quarterbacks de la nación, dicen. Vamos a ver si es cierto. Aquí se le entrega a su corredor. Que básicamente saca nada. Regresó a la línea original. ¿no? Segunda y once. Y esta es tercera y diez. La primera ofensiva de los Hawks no está lleg llegando a ningún lado. Además se llaman Hawks, ¿no? Y relación relaciono con los Seahawks y con los Atlanta Falcons. No más con los Seahawks. Así que hay que ganarles. Viene aquí, se echa para atrás, viene el pase aquí. ¿eh? ¡Ay, es completo! ¡No puede ser! Entre tres, básicamente lo completó. ¡Carajo! No puede ser. El número 10 por avanzar. Viene aquí el señor. ¡Eh! ¡La carga! ¡Bien! ¡El disparo! ¡No lo vio llegar! No lo vio llegar, señores. Y perdió 7 yardas. Segunda y 17. Sí. Es casi una milla por avanzar, dice el narrador. La verdad es que sí perdió muchas yardas. Segunda y 17. Viene el pase aquí a, a, a, a la banda. Me quedé medio pasmado. Y Me sacó bastantes yardas. ¡Ah, oh, demonios! ¿Quién es este? Pero aún así todavía está lejos. Todavía va a ser tercera y larga. Es, es, es tercera y ocho. Tercera y ocho por avanzar. Tenemos que parar aquí. Y en el clean eye, que es el coreback. No le llega a nadie. No le llego, no le llego, no le llego. No cruza el pase a nadie. Bien, ya lo paramos. Bien, ya lo paramos. Ya lo paramos. Bien. Excelente. Primer drive de los Hawks detenido. Y van a tener que entregar el balón. Mira aquí el despeje. Y el despeje va a tener que ser regresado por Washington Que sale a la 10 Sale a la 20 A la, a la yarda 19 señores 19 yardotas No está tan bien la posición Pero bueno si lo hubieran volado hubiera sido a la 21 yarda menos Y aquí viene el primer drive Aquí viene el primer drive de los De los De los acá De los de los De Bulls señores Gemelos del lado derecho Una sola ala cerrada se la entrega aquí a Hawk Bien por el centro, vámonos el hueco Bien, bien, sacó, que. Como 13, 14 yardas. Bien. Me a poner ya, o sea, recu recuerden que ya tenemos a Tommy Matthews de receptor, eh. Matthews está de receptor, véanlo. Está del lado izquierdo, ¿ya lo vieron? el cuadrado. Vamos a intentarlo buscar, ¿verdad? Ahí está en la zona larga, ¡vámonos solo! ¡Solo, vamos, solo solo ah, vámonos no Sí, lo jalaron, lo jalaron, lo jalaron, ¿vieron? Ese era touchdown. Ese era touchdown y lo jalaron. Qué manchados, pero bueno. Nos mete en la zona roja. La yarda 3 hubiera sido touchdown. Pero vamos a seguir buscando a Matthews. Me pidió que le ayudara. Vamos a ayudarlo a mostrarse. Ahí vamos. Bien. Y ahí está touchdown. Touchdown, Tommy Matthews. Touchdown de los Bulls. Touchdown, Bulls. <risa> <risa> Tommy Matthews. Tommy's back. Dice el narrador: Tommy is back. Ahí está. Ahí están echándonos la mano, volviéndonos una mancuerna después, de, de, después de ser enemigos, después de no caernos bien. Ahora podemos hacer una dupla asesina. Y ahí estuvo el primer pase de anotación. Luego la interferencia con Matthews y ahora el touchdown con Matthews. Venga, lo voy a estar buscando todo el partido. No me quiero engolosinar. Pero sí va a ser mi, mi, mi principal objetivo durante el partido. Bien, vamos a ayudarlo a llegar lejos, ¿no? Está malillo del corazón, así que este, yo creo que se merece una oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene aquí. Ah, perdón, viene aquí. Ah, es el engaño. Bien, viene el pase al centro. ¡Chin! completo hasta la yarda 45. Me engañaron nuevamente con esa play action. Me la tragué por completo Coel, se llama creo qué es? Un nombre raro Está todo del lado derecho Vamos a mover a la línea Para allá, para allá, para allá Y se la entrega de este lado oh, y sí. Pensé que iba del lado izquierdo Fue del lado derecho Y ya se metieron a la 49 de mi territorio Está moviendo bien esta. Es que han movido bien el ofensivo, pero ahí hace rato los paré. No sé ahorita si yo los pueda volver a parar. Viene aquí, viene el pase cruzadito. Y cómo cruzó ese pase. Y, y es que es zurdo este cuate, ¿eh? Ya se dieron cuenta que zurdo. Bueno. Primera oportunidad por, por avanzar. Viene Nike. Nike, que nice. zurdo. Está, está. Queda poco menos de dos minutos en el primer cuarto. Night Night busca en el centro. ¡Ah, bien! Le cayó y le rebotó. Bien, vámonos, vámonos. Vámonos. Linebacker el 56, bien. Vámonos. Vámonos. Vámonos. Touchdown, pick six. No, ¡Oh! la defensiva. El receptor ni cuenta serio le pegó y rebotó. y Vámonos. Williams. Williams, este linebacker número 56 regresa a la intercepción. 13 a 0. 13 a 0, señores. 13 a 0, bien. Empieza. Empieza esto bien. Huele a que puede ser paliza Se ha movido bien la defensa ofensiva de estos Hawks Pero la defensa los paró Y ahorita la regresa el linebacker Bien, excelente Bien, bien, bien Viene el despeje No sé si este sea como un campeonato La verdad es que no tengo idea Nada más decía ahí como showcase, showcase Es que según lo que dicen los narradores hay como mucha personalidad hay como coaches ¿no? y ya los están observando yo creo que esta es como una ventana para ver este, a jugadores que puedan llegar lejos así que hay que mostrarnos ¿Están bien? eso están diciendo que están en una situación inusual los halcones nunca han ido abajo por doble dígito Así que. Están diciendo. Están diciendo que, que, que esa es la gran ventana y que los dos mejores quarterbacks de la nación están aquí. Knight y QB2, ¿no? Como le dicen a Lance aquí, QB2. No sé si así Se ha predeterminado de la máquina Pero creo que así le puso de apodo El, el reportero Y por eso le dicen QB2 Stifold fue en la última corrida Pero perdió yardas Desde la formación de pistola Uy, oh, se rompe un tacleo oh, Me quedé pasmado y No pude ser Era para que lo detuviera atrás Y con esto se acabó el primer cuarto Señores Primer cuarto de este partido es historia. Ah, vamos ganando, vamos ganando, vamos bien. El Midwest... Hecho, showcase Venga, primero y diez En la yarda, 48 Knight se la entrega a su corredor Y solamente gana unas tres yarditas Segunda y tres por avanzar y una y siete, perdón LSU, Clemson, él es o Oklahoma y varias universidades están ahí. Los coaches y hay gente que está observando el partido, ¿eh? Como les dije. Tercera y cinco, tercera y cinco. O sea, sí están siendo observados por, por, por la gente importante del colegial, de, de las universidades importantes. Viene aquí el pase, viene al centro, chin. A la yarda 20, 29. Se meten a la yarda 29 los, los Hawks de Knight. Y aquí, este, este, entonces yo creo que este juego es importante porque supongo que de aquí puede haber muchas ofertas para llegar a, algún, a, la, a, la, a las universidades. Está Clemson, Clemson, está LSU, creo que es, dijeron otra, no sé creo que, que Oregon, Nebraska, algunas de estas mencionaron hace rato. Y por ahí creo que hasta jugadores o exjugadores de la NFL entonces pues a las cerradas viene la, el disparo Bien, no llegó, bien, no llegó Tercera y dos o tres Bien, tercera dos por dos yardas por avanzar O tres yardas por avanzar máximo por ahí Tercera y dos Tercera y dos, esta es importante de tener Híjole Ay, sí, no, es que le puso una espía le puso en despiar, pero como no corrió, dejé un hueco ahí, vean. Chido. Ya están en engañar la quince de mi territorio. Se están moviendo bien estos Hawks. Tengo que hacer algo a la defensiva porque no estoy haciendo nada. Ya lleva mucho tiempo sin jugar Lance y necesito que se muestre. Y aquí sale corriendo, sale corriendo. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. ¡Bien, fútbol! ¡Bien! Híjole, y es que es colegial. Aquí ya no se pueden parar, pero la recupera. La recuperan. La recupera Coplano, ¿cómo se llama? Sí, la recupera Coplano, la recuperan los Bulls. Y viene nuevamente Lance, está hablando de eso. Necesitamos, ahora los paramos, no los dejamos sacar puntos. Venga, vamos a intentar una. Una jet sweep, pero del otro lado. Vámonos. Vámonos, buen corte, vámonos. Buen corte, vámonos. ¡Suiler, vámonos! ¡Oh, el otro ¡Qué escapada hasta la 43, señores! ¡Qué escapadón! ¡Bien! ¿Vieron qué buena jugada? Si sí, es un poco más fácil que jugar ese no, creo que yo creo que es la dificultad no es muy alta, pero bueno. Eh, ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Sí. ¡Bien! ¡Matius! ¡Tommy, Matius! ¡Ah, no! ¡Es Sombo ¡Touchdown no importa, es touchdown de Sombo y tengo una tripleta de receptores muy buenos ahorita. Zombo es, es, es Patton y ahora está, y Matius, ¿eh? ¿Qué más quiero? Ahí estuvo Sombo ¡Touchdown! 20, estaba solo en la zona del poste bien, 21 a 0 21 a 0 señores, ya vamos ganando los Bulls y esto, es que, es que sí, bien, la defensa es la que ha estado haciendo la chamba importante, la ofensiva pues saca puntos, soy una máquina ofensiva, pero la defensa ha detenido bien, ha detenido bastante bien Touchback desde la yarda, 25 vendrá su ataque de los mmm, todavía no me puedo confiar, la verdad es que si sí están moviendo bien el balón No creo que me puedan parar Digo no es por acá Pero no les veo mucho a la defensiva A la ofensiva sí me están, están moviendo el balón Pero creo que puedo todavía Vámonos, vámonos, pégale Bien, fútbol Fútbol nuevamente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! Con los frontales, con los frontales señores eh Ahí está, y vean cuántas yardas perdió Segunda 18 Venga Nuevamente el engaño. Vamos a pegarle bien. Otra vez fútbol y otra vez la recupera. No puede ser. No puede ser. Segunda y 22 20... no, Ya segunda y un montonal. Tercera, perdón. Tercera y 24, creo. Sí, tercera y 24. Ya los paró otra vez. La defensa, señores. Digo, yo sé que es la historia de Lance, pero esta defensa está jugando por nota. Tercera y 26, no. Tercera y 26. Aquí ya solo preventivo. ¿Qué van a intentar? Acabarse el reloj co sí, intentan correr. Ya está ahí. Vamos a pedir un tiempo fuera porque quiero tener el balón. Tiempo fuera. Tiempo fuera, señores. Bien. Muy bien por estos Bulls. Estaría chido que fueran de Chicago, pero no. Son de, son de este Minnesota. Nada que ver. Pero bueno, tenía que buscar algo lo más parecido. Que hubiera para vincular la carrera de Trey Lance. Que al final es, es el objetivo de esta historia. ¡Vámonos, vámonos! Ya está la 49, bien Casi un minuto, tengo dos tiempos fuera todavía Y yo creo que al menos un gol de campo todavía puedo sacar Siempre que digo puedo sacar un gol de campo Termino anotando, creo que es como un tipo de mantra Que yo mismo me hago en la cabeza Pero bueno, vamos a intentar aquí Atacar, vamos a intentar ser agresivos Viene Lance, Lance aquí ay, ay, ay, ay. Vámonos, vámonos, Ay, no puede ser Lo Se defendieron bien Lo defendió bien, buscaba Matthews. Y a ver les dije que no me quería engolosinar, pero sí me estoy engolosinando. Lo quise buscar y pues me lo defendieron bien. Segunda y diez nuevamente después del pase incompleto. Y viene aquí QB2, que como le llaman, y ahí es completo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Y es... ¡Zombo! ¡Zombo! ¡Bien! Este Zombo también es muy bueno, ya no sé sea, cuál irle, sea Zombo o a, o a Patton. Pero este Zombo está resultando muy bueno. Vamos a buscar aquí a Matthews. Y en la trayectoria, afuera, vamos, vamos, vamos, ahí, vamos, completo, corre, touchdown, touchdown, touchdown, touchdown, Tommy Matthews. <risa> <risa> <risa> Dicen, Tommy Matthews, su segundo touchdown en su regreso y se está formando una leyenda. 28-0 señores zapatito A Central Central este, Hawks Que según el mejor equipo Que según no les, nadie les ha ido ganando Por dos dígitos Bueno pues aquí señores 28-0, ahí nomás Ahí nomás Y viene el regreso Sale a la yarda 21-21 Desde la yarda 21 intentarán todavía algo con 27 segundos antes de irnos al medio tiempo. Esto está haciendo ya una aplastada eh, importante, 28 a 0. Y aquí pues, formación abierta. Un solo corredor del lado izquierdo. Podrían intentar un pase pantalla. Pero no lo creo. Van a ir al Slans. No, peor. 20 segundos. Ya no van a parar el Lob, yo creo que ya no quieren nada más. Solamente que se acabe esto. Y aquí viene Knight, se la entrega a su corredor y ya, con esto se acabó señores, pero con esto se acaba el medio tiempo, ya no sé qué festejar nos vamos al descanso del medio tiempo, los Bulls apaleando a los Hawks, 28-0 y lo que falta, porque si le sumamos pueden ser más de 50 puntos y yo no veo cómo me puedan anotar, bueno, más o menos, pero cómo me puedan parar la verdad es que sí lo dudo. Me estoy viendo muy soberbio, creo que sí, pero es que la verdad no hay nivel. Supongo que, que esta cosa lo está poniendo muy fácil. Entonces, y, y no había manera, ¿eh? desde, desde que hice toda la configuración para entrar aquí a esto de Franchise Mode, no había manera como de ponerle All Madden o así de dificultad, ¿no? Entonces yo creo que solito va a ir subiendo la dificultad, quiero pensar. No, pero bueno. Primero, ¿verdad? Ya eras para avanzar. Eh... Aquí se echa para atrás, está buscando en la esquina, encuentra a Matrix nuevamente. Sí, me estoy engolosinando! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y qué? <risas> quiero que se luzca. Le quité la chamba pero quiero que él también destaque. Ya nos hicimos, brothers. Primero, oportunidad ideas para avanzar. Hace el engaño con Hawk. Viene nuevamente el pase, ¡Uy! Otra vez me volví a engolosinar. Error, error, error, error. No quiero que me intercepten. Lance, ¿qué pasó? Y aquí. y aquí, nuevamente se echa para atrás, está buscando receptor, no encuentra, vamos a correr, no, vamos a correr, vamos a correr, vamos a, correr, vamos a las piernas, bárrate, eso, bien, bien, barrito. evitamos el trancazo para que nos arriesgamos y eso es algo que yo creo que Lance va a tener que hacer también ahora en la NFL. Cuando ya tenga su oportunidad, no irse al trancazo, no estarse golpeando. barrerse bien el pase pantalla con Hawk. Y Hawk hasta la yarda 30. 31 del territorio de los, de los Hawks. Hawk al territorio de los Hawks. Este, <risas> <risas> ni al caso, pero bueno. Primero, rodar ideas para avanzar, se la entrega nuevamente a Hawk. Hawk viene aquí, rompe un tacleo. y hasta ahí llegó. Ganó unas 6-7 yardas. Y viene segunda oportunidad. Segunda oportunidad para los Bulls. Bien. Segunda y cuatro. Viene el pase al centro con Matthews. Matthews hasta ahí. Está convirtiendo en el arma favorita de Lance, el señor Matthews. Y vean a dónde llegó. A la yarda 14. Venga. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. En la yarda 14. Estamos en zona roja. Todavía podemos lograr el primer gol. Se echa para atrás. Se echa para atrás, no encuentra, no encuentra receptor. Va a correr, va a correr nuevamente, va a correr, va a correr. Bien, bien Lance. Bien Lance, salen de la yarda 7, ganó 7 yarditas. Bien. Bien, y bajando la reloj, señores. Eh, bajando la reloj casi la mitad del cuarto, nos lo hemos chutado con esta ofensiva. Eso, consumidoras de reloj. Aquí se, se, se, se switchea la defensa. Lance busca, ahí lo tienes Ahí lo tienes, ay, oh, lo tenía solo Pero le llegó el golpe y tiró mal ¿Qué pasó Lance? ¿Qué pasó Lance? Ah. Ok Segunda Segunda, es tercera oportunidad Es tercera oportunidad, es tercera oportunidad Está buscando, está buscando, está buscando. Nada, corre, corre, vámonos, vámonos Ahí está, sí se metió, sí se metió touchdown Uy, oh, aguantó el castigo Y se metió touchdown, Betray Lance ¡Touchdown de Trey Lance, señores! ¡Venga! ¡Por piernas! Eh, la amenaza que es Trey Lance, ahí está. Desde la yarda 3. El extra es... Bueno. 35-0. Eso en el colegial, que diga, eso en las ligas infantiles de aquí de México. Y ya se para el partido. Para los que no saben qué es parar el partido, no sé si todavía se haga por ahí. Por ahí platíquenme, pero cuando se para un partido, en mis tiempos, cuando en las infantiles... Les metíamos 35-0 o nos metían 35-0, se paraba el encuentro. Ya era como una especie de fair play, ¿no? De ya y muere ya, no seas manchado. Pero bueno, ese es el marcador que le estamos metiendo ahorita aquí a los Hawks, a los supuestos mejor equipo de, de, de la nación o de la prepa. Les estamos planchando su trajecito con Troy Lance y Tommy Matthews y Patton y Zombo y Hawk. Y qué buena ofensiva tienen estos Bulls. Pero bueno, aquí viene Night, Night, Night. Está buscando, vienen los disparos. ¡Vámonos! ¿Eh? No se la esperaba. No se la esperaba. Y Le llegó el disparo de Smith. ¡Bien! ¡Excelente! Lo planchamos bien. Jeje. Y es que las cargas de repente son buenas. A estos corebacks así los vuelves locos. Viene aquí la coreback. ¡Oh, y si no! ¡Oh, manches, ¡No manches! ¡Ay! Vean, de nada sirvió. Descuidé ese lado, me, me engolociné con las cargas Por eso decía que a veces son buenas, a veces son buenas Pero también engolosinarte bueno, y aquí Es que me tiene que salir, es que yo me gusta perseguir a los corebacks Creo que es la manera de cegarlos y que se cansen de correr y se cansen de correr y se frustren Y en algún momento pues, hasta ahí van a llegar Vean nuevamente, le estoy metiendo a la presión ¡Oh, ¡Viene la persecución, la persecución! ¡Vámonos! fútbol ¡Bien! ¡Vean, ahí está! ¡Ahí están! ¡Esfuerzo rinde. ¡Frutos! Oh. Me acordé de este programa que acabo de hacer de Steve Young. No se lo pierdan, estuvo buenísimo. La vida y obra de Steve Young. Esa, esa historia de, de, de lucha, de veras, viene la corrida aquí con Hockey. Se abre el huecote, se abre el huecote, y bloquea, gordo. Ay, oh. Les decía yo, esta historia de Steve Young es maravillosa. De verdad, es, es una historia de vida y es algo de, de quien podemos aprender para nuestra, para nuestra vida para nuestra, nuestros proyectos personales lo de Steve Young de verdad es de admirar veanlo, lo subí el jueves pasadito pero bueno, viene el pase de, de Lance y es completo con Matthews completo con Matthews en la yarda 1 señores Tommy Matthews digo, si eso no es ayudarlo no sé qué puede hacer pero ahí está viene aquí, jugada Primero y gol Primero y gol y Es el engaño oh no Me capturaron atrás sí La primera captura que me hacen O al menos jugando yo Tenía que haber corrido Pero no sé qué quise hacer Es que yo quiero que anote Matthews Quiero que sea un juego histórico Quiero que yo tenga muchos pasos de natación Y Matthews tenga más Los mismos segundo y gol señores En la yarda 6 Ahí, vámonos solo Ahí está, cómo no Tommy Matthews los dejo con las palabras. <risas> Tome Matthews, su tercer touchdown de la tierra. Y esto es, este regreso es legendario. No regresó de su lesión, regresó de su malestar. El doctor ya le dio chance de jugar. Regresa de receptor y vean lo que está haciendo: tres touchdowns por pase y cuatro de Lance. Ahí nomás. Actuación Sasa De aquí directo a, a la NFL Ya nos saltamos la universidad Pues que tiene Bueno <risa> eh, Viene el despeje Y no va a salir a ningún lado Hasta ahí llegó unos, Hasta ahí llegó Vamos a Vamos a jugarles ahora un poco de preventivo ¿no? Le he estado cargando mucho al señor Knight Vamos a ver si es cierto Que puede hacerme daño por aire. Knight Solamente le carga un 4, viene al centro y es completo. Le pegamos bien, pero logró el primero y 10. Primero y 10 de los Hawks. Ya estamos a punto de culminar el tercer cuarto, señores. Quedan menos de 20 segundos. Nuevamente vamos a intentarle cargar, aunque tiene dos hombres atrás. Viene aquí la corrida. Y la persecución hasta ahí. No logró muchas yardas. Una yarda. Tendrá segunda oportunidad y 9 yardas por avanzar para los Hawks. Y el silbatazo final del tercer cuarto, señores. Queda un solo cuarto, un cuarto más y se acaba este partido. Van 14, 14, 14, 0. Eh, les he repetido la dosis en los tres cuartos. 14 puntos en cada cuarto y ellos cero. Vamos a ver si logran romper el zapato. Viene aquí Nike. Nike, viene el pase a nadie, ¿a dónde? Y a ver, estos corebacks de repente, no, son así. Si no corren y tienen tiempo, tiran cada pedrada de repente. Yo de verdad espero que Lance no sea eso, que Lance sea lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, tercera y nueve por avanzar. Viene Knight. Knight se echa para atrás. Y en el pase aquí la esquina. ¡Oh, ¡Interceptado! ¡Qué intercepción de Douglas! ¡Douglas! No había aparecido. ¡Qué bien aparecí! ¡Qué bien me adelanté! ¡Qué bien interceptó el pase! Primero y diez, señores. En la yarda, 45 de nuestro propio territorio. ¡Qué intercepción de Douglas! Ándale, ahí están uno contra uno. El safety está cargado derecho. hecho. Vamos a ver si puede ¡Vámonos! ¡Ahí está! El pase profundo. Profundo Matthews, vámonos. ¡Vámonos! ¡Touchdown! ¡Tommy Matthews! <ríe> Tommy Matthews. A show score from Beyond Tommy Matthews. Cuarto touchdown por aire. Cuarta recepción de touchdown. Quinto pase de anotación de Lance. Señoras y señores, esta es una actuación épica. 49 a 0, señores. Esta es una actuación épica, una masacre histórica. Ahí si alguien sabe de, de, de masacres colegiales, díganme cuál ha sido la más grande. El, el, el pateador Myers. Y va a haber regreso. Vámonos. Sale hasta la yarda 23. Desde la yarda 23 vendrá otro nuevo ataque de los Hawks que ya la verdad creo que ya no están haciendo mucho. Creo que ya no tienen mucho que hacer con todo y un cuarto ya no hay manera. Tienen la carga, vámonos otra vez fumble, otra vez fumble, la defensa señores. ¡Oh, qué, qué, qué defensa, qué equipo, eh, Coleman. ¡Vámonos! Estoy planchándolos por todos lados. Y nuevamente Lance. Nuevamente Lance. Vendrá por el sexto pase de la anotación. Y volará a Young. Y le... Casi interceptado. Estamos hablando de los seis pases de touchdown de Steve Young en un Super Bowl. Eso fue épico, la verdad. Pero aquí viene Lance y se la entrega a Hawk. Hawk hace un corte, busca por el centro y es detenido. En una tercera tercera y, y, y, y, y diez. ¿no? Tercera, y qué? tercera y nueve. Todavía puedo lograr el, el, el, el primero y gol, pero hay que buscar la anotación. Hay que buscar la anotación. Viene aquí el... ¡Oh! Chi, defendido, buscando a Matthews. Ah, no puede ser. Ah, quería el sexto pase de anotación, no lo puedo creer. No la va a jugar. Pues total. Ya voy panteando esto, ya un gol de campo, es lo de menos. Vamos a intentar un pase pantalla. Bien, y la cortina no viene muy bien. No llegué, ay, no llegué, no llegué, no llegué, no llegué, no llegué. me pararon. Ah, la mala es que me pararon, la buena es que los dejé encerrados Y como le estoy cargando yo a este cuate Por ahí le hago un safety, eh. no lo duden Voy a ir por su cabeza, no me importa nada Bien pasa al centro, ah, bien defendido, bien defendido, bien defendido ¡Excelente! Segunda y 10, segunda y 10, le voy a estar cargando, le voy a estar cargando No lo quiero dejar vivir en paz Segunda y 10 por avanzar, ¿A dónde? Throw from disparo, bien, le pegamos, bien, le capturamos ah, Bien, fumble, touchdown oh, Fumble y touchdown Yo pensé que le iba a ser el safety Pero fue touchdown, fumble oh. No sé cuántos fumbles lleva, como 9 o 10 No sé, esto es una paliza señores Touchdown de la defensa 55-0 Y con este 56-0 señores Ahí nomás, 14 puntos en cada cuarto Más los que todavía se puedan sumar Porque queda todavía mucho tiempo Y estos Hawks la verdad es que no están haciendo Absolutamente Nada Y aquí el kickoff. La recibe Y Touchback. Touchback Desde la yarda 25 Vamos a ver si viene su ofensiva por fin En la que puedan generar aunque sea algo, porque esto ya es una paliza, ya está sentí feo. Pero bueno. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. En su yarda, 25. Echa para atrás Nike, desde el centro. Tiene tiempo, cruza el pase a nadie. Híjole, si hubiera yo luchado por el balón, tal vez me la llevaba. Pero bueno. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Después del pase incompleto, segunda y 10 por avanzar. Nuevamente viene aquí Knight del zurdo. Busca del centro, lo tiene. Completo, hasta la yarda 40. 15 yardotas y primero y 10. Mueve las cadenas. Yo creo que lo que quieren es ya no prestarnos el balón. Realmente ya acabarse el reloj, porque esto puede acabar en una patisa que para qué les cuento aquí Knight, Knight se echa para atrás, está buscando, está buscando, le viene la carga, Fumble nuevamente y la recuperan. Con este Knight tiene, tiene brazos de, de, de cola de perro, no ningún balón puede agarrar bien. Y vean Fumble tras Fumble tras Fumble tras Fumble, segunda y 24 No esto ya es, es cañón. Knight, Knight le pego otra vez Fumble, Fumble y la tengo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, ya esto ya! no... ¡Lástima que no aparecen las estadísticas! Pero este señor lleva como 500 fumbles ya. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Para los que juegan Madden, cuando peguen, aprieten L1 y L2, y con eso intentan arrebatar el balón. Viene aquí al centro, viene bien el pase esquinado con Zombo, es. A la yarda sí, cuatro señores. Híjole, esto todavía se puede poner más sangriento. Más de 60 puntos pueden caer aquí, señores. Más de 60. En su primer gol. Hace el engaño. Y en el pase. Con Hawk. Oh, y se quedó en la yarda 1. Se quedó en la yarda 1. Venga, venga, venga. Segunda y gol en la yarda uno. Vamos a anotarles así Vamos a cambiársela, quiero que anote Matthews Quiero que anote Matthews, vamos a hacer una end-around Pero con Matthews Venga Venga, vámonos, corte Ahí está, touchdown Touchdown, Tommy Matthews ¡Oh! <risas> ¿Qué show está poniendo hoy Matthews? Ya lleva cuatro pases de anotación y uno por corrida. No, puede decir espectacular la actuación de ambos. Eh, eh, Troy Lance, cinco pases de anotación y uno por tierra. Y Matthews, cuatro pases de anotación y uno por tierra. Ahí nomás. Ahí está, ahí son, los, son los nueve touchdowns. No, aparte, el des... Ah sí, ha sido mucho ya. Sí, nueve, nueve touchdowns lograremos la decena, no lo sé pero puede ser y hasta ahí llegó ahí hasta ahí llegó este señor, ¿cómo se llama? no sé, pero el regresador de patada de los Hawks hasta ahí llegó y desde ahí vendrá un uh, nuevo drive de los de los Hawks viene con dos hombres de a su lado, Yo creo que ya le van a poner protección están pegando mucho, viene Nike busca aquí al, al escape precisamente su ala cerrada y solamente logra unas 5 o 6 yardas. 5 yarditas. Vendrá segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Ya los Hawks, yo creo que lo que quieren es acabarse el reloj. Ahí muere. Esto ya fue una masacre. Creo que ya, este si yo pudiera hacer sustituciones, ya hasta había sacado a los titulares. La verdad es que no se puede hacer nada de eso. Pero bueno, viene la carga casi. Le pegaba. ¡Oh! Vendía el otro fútbol. Vendía el otro fútbol. Viene tercera y cinco Tercera y cinco por avanzar, señores. Tercero y cinco. Y en el pase al centro. ah si sí es completo! ¡Ah, Si sí es completo! Van a tener... Ya no, ya no vendrán más puntos, creo yo. Solamente se van a acabar el tiempo. Este, o, o quién sabe, ¿no? Por ahí cae una intercepción o por ahí otro fumble o por ahí, no sé, igual quemo mis tiempos fuera, no lo sé, ya me gustaría todavía anotar otra anotación, me quiero manchar, viene aquí, corre, ¡El fútbol! ¡el fútbol!, ¡el fútbol!, el que les decía, ¡ay no!, la recuperaron de ellos, no puede ser, a ese night ya, de veras, córranlo a su casa, no puede agarrar nada fuerte, no puede ser, se mete al gimnasio, viene aquí ¿pas nada ya está perdido, ya están perdidos. Ya perdieron la cabeza. Viene tercera y larguísimo. Creo que puedo volver a tener el balón. ¿No? Puedo volver a tener el balón si sí, aquí los freno. Cuarta, no creo que se la jueguen. Tendrían que despejar. Y bueno, viene aquí, tiene mucho tiempo. Viene el pase al. Ah, ¡Oh, no puede ser solo! ¡Ah, no puede ser solo! ¡Ay, ¡Ah, ya! Eso no se vale, ¡qué coraje! Yo quería tener el balón. ¡No puede ser! Ay, pues ya que. Juega el play action Ay, perdón Se mató el cobote Juega play action Ahí el pase a la banda Y quedan 33 segundos ya nada más Pues intentarán algo más Vengo con las cargas, las cargas, las cargas, las cargas Le voy a pegar, le voy a pegar Y alcanzó a sacarle el balón Con 24 segundos Bien, Nada más eso Okay. ok Ok, tercera y 10 Se van a jugar hasta en cuarta Viene la presión Le pegué otra vez Uy. <risas> No lo puedo creer Cuarta señores Cuarta, puedo tener el balón yo una vez más Si los paro aquí, pero ya los intenté parar en todo el drive Y no he podido Viene aquí Knight, Knight viene el pase Y es interceptado Vámonos muy corto, corre! ¡Acelera! ¡Vámonos! ¡Bloquea el gordo! Bloquea vamos vámonos, corre, sí! sí, sí. 20, <risas> ¡Pick six! ¡Pick six! ¡Pick six de los Bulls! Touchdown. Touchdown. ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Ya iba a decir 49ers! ¡No! ¡Touchdown, Bulls! ¡Touchdown, señores! ¡Pick Six! ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡Diez touchdowns! <risas> y viene el extra. Y el extra es. Bueno, 70, señores. Ahí nomás. 70-0, zapatito al mejor supuesto equipo de, de la nación en, el, en, el, en la preparatoria Y esto ya es la ventana total, no nada más para Lance, no nada más para Matthews Pero creo que para toda esta defensa y todo este equipo que jugó espectacular Híjole, no sé qué siga, pero está chido, yo supongo que algo ya tiene que empezar a pasar Ya mucha prepa este, y yo creo que ya se demostró que Lance es un fenómeno Y que está listo para el siguiente paso, vamos a ver qué pasa Primera oportunidad, 10 yaras para avanzar Dos segundos, básicamente, esto ya nada más es para cerrar el juego Y el eh, pase es, ay, completo Bueno, nada más para sus números, ¿no? Para que no quedara tan mal con sus 36 fumbles Se acaba el juego, señores y dejan impactado a todo el mundo señores 70-0 70-0 señores ¿Eh? básicamente la demostración más monstruosa que haya se haya visto en la prepa al menos esa temporada 70-0 lance cuatro pases de anotación y este cuatro pases de anotación ¿Qué es lo que tienen que hacer para ir al siguiente nivel? Dice... Su and estar pressure, that in the in la, la, en la... Está bromeando, ¿no? Básicamente, pero... Dice que su habilidad está estar en la presión y... y, y, sa, y la saber salir. Ahora le está agradeciendo porque gracias a él Ha tenido la oportunidad de llegar aquí Ya es el día de que van a seleccionar su universidad Señores aquí es, Así es un colegial, así escogen su gorra Del equipo a donde se van a ir ¿Quién va a ser primero? El primero El primero va a ser Trey Lance ¡Ay, señores! Señores Hasta aquí le vamos a dejar Vamos a dejarlo en continuación y la próxima semana seguiremos con esta historia. ya veremos a quién escoge el señor Trey Lance. Nos vemos el, el lunes para el podcast. Espero que les haya gustado esta, esta, esta nueva manera de, de, de, de, de, o esta nueva forma del Madden. Al menos de acá que empieza la temporada y que sale el Madden 2022. Este, nos vemos el lunes para el podcast, ¿no? Que estoy haciendo también ahorita unos nuevos episodios de, de anecdotarios, 49ers. La semana pasada les hablé un poco de, de... De... mi pasión por los Niners, ¿no? Como nace, esta semana les voy a hablar de otros temas bien chidos, que creo que vamos a coincidir como 49 Y ya saben que el jueves nos vemos para el canal 49, voy a seguir haciendo videos en lo que empieza las acciones de los Niners, eh, como el de Steve Young. Así que se aceptan sugerencias ahí en la caja de comentarios de qué les gustaría, de qué jugador, de qué partido, de qué, de qué les gustaría que hablara de los Niners. No, yo tengo por ahí algunos temas en el tintero, que seguiré haciendo. Este, pero bueno, les mando un abrazote, cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle pulgar arriba si les gusta esto. Eh, síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ya lo saben, ¡go Niners!